Ahora sí, esto va a ser un reto, una meditación de ojos abiertos. Entonces busquen un punto focal donde van a permitir a sus ojos poco a poco concentrarse. ¿sí? Escuchando el latir de mi corazón. Inhalo. Y siento esa suavidad del aire alcanzando cada célula del cuerpo y exhalo liberando cualquier tensión acumulada. Inhalo y exhalo tranquilamente Observando el cuerpo poco a poco, relajándose, tranquilizándose y soltando toda posible tensión. Volviendo a estar en el aquí y el ahora. Siento que el cuerpo, cada vez más profundamente, cada músculo va alcanzando un estado profundo de relajación. Sintiendo esa energía tranquila recorriendo cada espacio del cuerpo, como si los cinco elementos que los componen se recargaran de tranquilidad, con una energía pacífica, con luz. Y el cuerpo mismo relajándose cada vez más profundamente. Cada órgano. Volviendo a un estado tranquilo, liviano. como si el cuerpo mismo perdiera toda la atracción de la gravedad y se sintiera absolutamente liviano, suave, confortable, enfocándome en esas partes donde se acumuló tensión, miedo, ira, y permitiendo que poco a poco se relaje, se recargue y se libere. Mi cuerpo entero está cada vez más profundamente en calma cada músculo regresando a su estado relajado y se vuelve a sentir tan confortable y aquí en este agradable espacio tranquilo me permito a mí misma llevar toda mi atención hacia el centro de mi frente hacia el centro de comando de este cuerpo y sentir ahí la conciencia viva el alma esta energía espiritual sutil que soy yo hacia adentro de mi propia mente observo el fluir de lo que sea que pienso Y en este espacio, seguro y tranquilo, puedo reconocer el origen de cada pensamiento. Ese torrente errático de cosas que pienso poco a poco alcanza un flujo tranquilo, observando que la mayoría de cosas que pensé vienen de allá afuera, de lo que percibí con mis ojos, de lo que oí a través de estos oídos. Pero en realidad, el amo, dueño de esta mente, soy yo el alma. Y así soy yo quien puede decidir en este segundo lo que quiero pensar. ir con mi mente hacia la orilla de un hermoso mar sentir incluso la arena tibia suave limpia bajo mis pies mm me visualizo a mí mismo sentado, tan cómodamente, la brisa suave del mar, mueve mi cabello, el ir y venir de las olas, arrulla mi mente, Y en este instante soy libre, como si la vida misma me regalara un paréntesis en el tiempo donde yo, en este preciso segundo, no necesito cumplir con nada allá afuera. es mi propia pausa para mí para volver a sentir en mi corazón escuchar al alma en esta agradable experiencia de tranquilidad de libertad de armonía yo el alma frente al mar viendo como la espuma emerge con cada ola y luego desaparece suave refrescante, hermoso. Este océano de paz frente a mí me hace sentir que la vida son como las olas de este mar, trayendo situaciones burbujeantes que en el siguiente instante pasarán para dar cabida a una nueva experiencia, una nueva ola con su nueva espuma. Y sentir que al igual que en el mar, me vuelvo más liviana en este océano de paz flotando entre estas olas siento el fluir de la propia vida y aunque hay olas que en un instante pueden causarme temor cuando sé cómo afrontarlas, puedo disfrutar de ellas. Puedo surfear y nadar por la vida, sumergiéndome en las profundas experiencias de aprendizajes, Descubriendo realmente el tesoro oculto en cada ola de la vida, en ese ritmo que nunca se detiene. y por más grande que se vea la ola una vez que ya revienta se vuelve espuma se vuelve plana y da espacio para una nueva ola aprendo a flotar y disfrutar en este ritmo de la vida escuchar en el silencio lo que hay para mí para el alma para este ser eterno que soy en cada situación que la vida me trae en este balanceo de estas olas refrescantes y al igual que un surfista con la práctica aprendo la técnica y puedo valorar a cada ola por lo que es y sentir que estar aquí ahora incluso en una ola grande es un juego yo soy un actor y tengo la capacidad de aprender nuevas formas, nuevas maneras de afrontar estas olas, para disfrutarlas, de aprender cómo, dónde y cuándo dejarme ir y flotar con ellas sentir ese ritmo de la vida, natural, agradable y ya no lucho, ya no temo. Sé que aunque hayan corrientes que me quieran llevar, yo el alma soy capaz, de jugar, nadar y volver a disfrutar de estas olas. Hay algo para mí en cada una de ellas. Yo puedo soltar todo el temor, Reconociendo este océano de la vida, como mi amigo, mi maestro, mi campo de juego y entrenamiento. Y saber que cuando logro encumbrarme en esa ola, seré capaz de flotar, fluir en ese ritmo de la vida y la espuma refresca alivia recarga cada experiencia que estoy viviendo es esa ola para mí, que la vida me va regalando una a una, haciéndome cada vez más fuerte, cada vez más experimentada, sabia, libre. Y ahora, puedo ir hacia lo profundo de este océano de paz. Ir más allá del ir y venir de las olas. Zambullirme. en esta dulce experiencia de paz y aquí en lo profundo más allá del ruido más allá de las corrientes hay un silencio sanador Donde puedo volver a sentir la claridad, la luz de la esperanza, la luz y la fuerza que vive en mi alma que soy, que late en mí y reconocer aquí en lo profundo que más allá de las olas existe este espacio tranquilo este silencio clarificador Donde realmente soy capaz de liberarme de tanta oscuridad. El ruido de tantos pensamientos negativos. Zambullirme cada vez más profundo. En esta agradable experiencia Serena Sentir la luz Volver a brillar en mi corazón Y aunque esté en el océano de paz El brillo del alma Va tomando fuerza el resplandor de lo que soy, de esa armonía, de esa alegría, de la esperanza. Vuelve a encenderse en lo profundo de mi ser. Una luz que disipa cualquier oscuridad. La luz de la experiencia. Que puede espantar cualquier duda sobre mi propia capacidad. Esa luz de entender que a pesar de todo lo que hemos acumulado con nuestras propias acciones, las almas humanas, yo, el alma, soy capaz de crear maravillas, la vida que quiero disfrutar, hoy, ahora, en este segundo, dejar que esa luz resplandezca, que esa claridad se esparza y que alcance cada rincón de mi mente, cada espacio cada recuerdo, cada memoria Dándole luz de claridad De entendimiento De volverla a ver con una visión Totalmente diferente Esa luz de amor con la que soy capaz de perdonarme por las decisiones erradas del pasado. Soy capaz de aceptar a lo que cada uno, cada alma, es. Y esparce esa luz de amor de dulzura de aceptación sintiendo que alcanza aquellas almas más cercanas a mí y aunque hayamos quizás tenido alguna situación no agradable en este segundo dejo que brille resplandeciente la luz del perdón sabiendo que más allá de lo que hacemos y decimos el alma es un ser tan especial traigo luz hacia mis seres más cercanos y ahora, puedo observar esa luz, intensificándose, volviéndose aún más brillante, irradiando aún más lejos, hacia los seres con quienes relaciono de forma esporádica. Aquellos que tienen conexión conmigo y traigo paz, el brillo tan puro de la paz. Desde el corazón visualizo esa luz alcanzando a cada uno de ellos. Y siento que se intensifica aún más esa luz Y se irradia ahora Hacia el país donde estoy Especialmente los lugares donde hay más caos Más temor Donde el virus quizás te afectando a más almas llevo ese brillo de paz de amor de misericordia y sentir que el brillo viene directo de la fuente suprema una luz que sana la luz que protege la luz del amor más puro que pueda existir el amor divino de Dios mismo cubriendo ahora todo el planeta una luz tan brillante que ni una sola sombra es capaz de permanecer ante esta luz sabiendo que a pesar de la oscuridad presente nunca se pone más oscuro que cuando va a amanecer siento ahora la luz del Ser Supremo, como un sol de esperanza, amaneciendo sobre toda la humanidad, haciendo que cada corazón se llene de la dulzura más agradable, protegiendo al alma a todas y cada una de nosotras y sentir esa luz volviendo a encenderse en cada corazón y saber que a pesar en la oscuridad la luz, el alma y el alma suprema, nada ni nadie lo puede apagar. En esa visualización, en mi corazón el mundo entero, llenándose de la luz de ese amor que le da sentido, fuerza y poder al ser. Poco a poco, vuelva a sentir mi cuerpo a donde sea que esté sentado y moviendo suavemente mis manos y mis pies vuelvo al aquí y a la hora Om Shanti bueno muchísimas gracias por todos ustedes todos y todas que estuvieron compartiendo este ratito con nosotros y bueno a esparcir mucha luz más en los lugares donde más se necesita y ahí las almas lo pueden percibir y por lo menos uno se siente también recargado, entonces eso puede ayudar a, a que sea con que uno le toque después conversar y relacionarse con la distancia social.